la familia como estamos regresamos con un vídeo corto me puse a buscar tesoros ya se me acabaron ya no puedo juntar más hasta el reset que es en cuatro horas para mí pero vamos a abrir los cofres estándares no sé cuántos son en el título del vídeo si sí le voy a poner cuántos son si es que vamos a contar pero quiero que vean todos los tesoros que tengo Miren, miren todos estos tesoros. No sé cuántos eran, pero ya llevo como, fíjense, les enseño aproximadamente casi dos horas. Creo que tengo más de 20 cofres, pero vamos a ver. En el momento tenemos 20,328 UPEX. Vamos a ver cuántos nos vamos a poder ganar. A ver si podemos notar que hay una zona en particular, dónde están estos tesoros estándar. Empecemos. Aquí está el primero. Uh, 500, qué bueno. Nada mal. A ver este. 230. Por cierto encontré dos cofres de sparks ya y también encontré un tesoro limitado por creo que fueron 960 upex llevamos cuatro Creo que empecé con mil UPEX. Por cierto, esto lo aprendí de Mossy Jake cuando hizo una de sus clases hace como tres semanas. No sabía que se podían dejar estos tesoros estándar sin escoger. Y me gustó cómo se veía su su mapa. que llevamos 8, ya perdí la cuenta 130 que son 9 a ver 330 Ahí tenemos otro Es, creo uh, nada mal 265 normalmente encuentro estos cofres en dos o tres visitas dos o tres cents es lo que me gasto cuando Encuentro los cofres. Normalmente, ¿cuánto me gastaré en UPEX? Entre 40 a 80 UPEX por tesoro. Si no saben, hice un video hablando sobre la red de propiedades y se los voy a dejar al final del video por si lo quieren ver, donde expliqué con detalles si realmente vale la pena tener una red de propiedades o no. Les enseñé las ganancias que tuve cuando me puse a buscar cofres por casi tres horas hasta que ya no me dejara buscar más cents. Pero les decía yo que ese video que subí sobre la red de propiedades hicimos el cálculo y si me pongo a buscar tesoros todos los días pero todos los días creo que dije que en 3 a 4 meses recupero mi inversión de 3 millones de upex que hice para hacer mi red de propiedades ya llevamos 24 mil la verdad no sé, llevo que casi dos horas buscando tesoros vale la pena hacer todo esto buscar estándares todo el rato a veces pienso que sí, a veces pienso que no pero como me salieron dos cofres de Sparks creo que sí valió la pena porque son .02 Sparks así es que me gané .04 el día de hoy Ah, miren. acá hay un montón en esta sección. ¿Y cuántos son 0.04? Ah, como 30 dólares tal vez. En Sparks. Ok, ya llevo 20, 21. Normalmente una vez al día me salía uno o dos por 2000, 3000 UPEX. Ya llevo como dos semanas, tres semanas que no me sale uno así. Lo más que me ha salido han sido como 600 UPEX en estos tesoros estándar. 10, 20, creo que este es el número 24. 25, creo que son 25, pero en el video les voy a poner bien la cantidad. Miren, 500, nada mal, nada mal. Pero durante esta búsqueda tuve que visitar dos propiedades que estaban cobrando, 100 UPEX, esos me duelen mucho porque en realidad solamente le gano como 30 UPEX y me dan 230 UPEX o tal vez nada más 10 UPEX. A ver, llevamos 27, este va a ser 28. Bien, vamos a ver. Ya fueron todos 28 más los dos cofres de Spark 30, más el limitado. Ya fue todo. Familia, pero también en la mañana busqué como unos 3-4 tesoros. Ayer por la noche me puse a buscar, creo que en el vídeo de la red de propiedades, encontré 3132 nada mal pero así, eso fue todo, nada más quería enseñarles, compartirles 7000 UPEX por lo que le sacamos ahorita a los cofres tal vez le saque una ganancia máxima de 2000 o 3000 UPEX, pero en fin gracias por acompañarme familia no se les olvide dejarle un like si les gustó este video corto Échenle ganas, no se desesperen, aprendan, vean los videos, lean la guía de cebras, muy importante. Gracias a esa guía aprendí a hacer todo esto. Espero que encuentren muchos, muchos, muchos cofres de Spark. Hasta luego familia, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.